En el vídeo de hoy vamos a demostrar la regla de introducción de la doble negación. Es decir, que a partir de P se puede deducir no-no-P. Bueno, la demostración que vamos a intentar reproducir en primer lugar es la que se ve en el tema 2 de la asignatura de Lógica, Matemática y Fundamentos, la tenemos aquí. Estas son las transparencias correspondientes al tema 2 de la asignatura. Y esta es la demostración que vamos a intentar. Es. Primero se supone P, esa es la premisa. Y hay que demostrar la negación de la negación de F. Bueno, he cambiado la P por la F. Da igual. ¿Qué regla voy a usar? La regla de introducción. De la negación. A fin de cuentas, esto es la negación de no F. ¿Bien? ¿Y qué es lo que pasa? Pues entonces hay que suponer no F y hay que llegar a una contradicción. ¿Cómo obtenemos una contradicción? Pues aplicando la regla de eliminación de la negación a F y no F. Es decir, a la fórmula 1 y 2. ¿Bien? Pues esta será nuestra demostración de partida que la iremos modificando hasta llegar a una funcional y también automática y también con razonamiento hacia atrás. Pero bien, vamos a empezar con la primera. Antes de empezar, en la línea 7 se importa la librería de las tácticas, en la línea 8 se declara que p va a ser una variable sobre las proposiciones. Bien, y nuestra primera demostración. Ya digo que la primera es aproximarse exactamente a lo que está. Pero además, aunque aquí ya la tenemos escrita, la voy a ir escribiendo, control-c, la voy a ir escribiendo poco a poco, mostrando también cómo borro todo esto, la regla de introducción y una rayita. Bueno, bueno, veis que también los huecos me sirve para empezar. Si observo la demostración, lo que por donde he empezado es diciendo que voy, aunque está escrito de arriba abajo, voy a hacer la demostración por la regla de introducción de la negación. Bien, aquí la tengo y si pongo el curso encima fijarse que lo que aparece, que la, esa regla lo que me dice es que si de A se implica falso, suponiendo A se llega a falso, entonces ya tengo la negación de A. Luego aquí, mirad, ¿qué es lo que me falta? Hombre, lo que me falta me lo está diciendo, es ¿eh? supon no P y hay que llegar a falso. Bien, pues eso de suponer no P o pues la escribimos, eso es, se supone, por ponerle los mismos números que la transparencia, no P, y hay que demostrar, falso. ¿Cómo? Bueno, vamos a dejarlo todavía con el hueco. ¿Veis? Este sería el esquema de la demostración, uh, pero um, no tengo todavía la prueba. Mirad que aquí, bueno, pues tenía, tendría algo. Está fallando y claro es que he escrito una S de más. Bien, bueno. Por eso quería hacerlo, también para que se vean los errores y cómo corregir los errores. Bueno, aquí tengo la estructura de la prueba y si me voy al hueco, mira el hueco, el hueco que me dice. Hombre, en este momento, si me fijo, tengo H1 es P, H2 es no P y tengo que demostrar falso. Bueno, ¿cómo se demuestra falso? Hombre, recordando que la negación es el no P es lo mismo que P implica falso. Luego, ¿esto cómo lo puedo demostrar? Aplicando H2, que P implica falso, a H que es P. H1 que es P. Y ya tendría la prueba. Mirad que esa es la prueba exactamente como la tengo abajo. En fin, lo pongo el tabulador y ya borro la que tenía y ya tenemos la primera prueba. Es más, mirad, ¿Aquí que he usado? Lo que he usado ha sido un lema, el lema de introducción de la negación. En realidad, si me pongo encima, me muestra el lema, pero me puede mostrar más. Si le doy al botón de la derecha, puedo ir a la definición, es decir, cómo es la demostración de este lema. Y fijarse que en la demostración del lema, voy a echar esto a hacia la derecha a ver eh, vaya lo he perdido, bueno, lo vuelvo a abrir aquí la introducción de la negación el lema sobre la introducción de la negación, ¿qué hace? supone que H implica H, A implica falso y hay que demostrar no A ¿y cuál es la demostración? el propio H es sí, decir, porque eso no deja de ser más que, la negación no deja de ser más que azúcar sintáctica para A implica, A implica <coughs> falso. Bueno, aquí tenéis este y muchos más, Bien, lo borro, pongo otra vez, eh, cambio los, los tamaños de la ventanas. aquí tengo la demostración y ya lo tenemos. Bien, pero en realidad esto lo, esta primera demostración, que ya digo que la primera demostración partimos de la que se ve en el curso y ahora empezamos a simplificar, yo podría, como la demostración del lema de la introducción de la negación es tan simple, pues podría haberme lo ahorrado. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando yo pongo que quiero demostrar este no ya, el sistema sabe que el no, no P, es eh, un no P implica falso. Luego yo puedo empezar suponiendo no P y demostrando falso exactamente como antes. ¿Veis? La demostración, la segunda demostración es prácticamente la primera, pero no hace falta ni decirle ni usar el lema de la introducción de la negación. Pero esta segunda, aunque ha quedado un poquito más corta, esto también lo puedo simplificar porque de sí se demuestra falso, bueno, eso es para indicárselo al humano. En realidad todo esto es pura sintáctica. todo lo que es subrayado. ¿Por qué? Porque en realidad después de suponer no P, ¿yo qué necesito? Una demostración de falso. ¿Y quién es una demostración de falso? Precisamente lo que se obtiene aplicando H2 a H1. Luego si elimino todo eso, obtengo la tercera prueba en donde simplemente tengo H2 aplicado a H1. Y esta tercera a su vez se puede simplificar porque escribí la palabra suponer H2 no P. Bien, eso es para el consumo humano. Eso en realidad es un lambda término, es decir, que eso lo puedo escribir simplemente con lambda h2. Mirad, en lugar de escribir todo esto, pues lo único que hace falta es escribir lambda h2 y lo de siempre. Recordad que si os ponéis, si ponéis el ratón encima Encima del símbolo lambda, pues sale como se escribe. En fin, hay que simplemente con lambda ya se obtiene lambda. Bueno, pues ya tenemos la cuarta, una demostración puramente funcional. Mira que esta, hombre, ya se parece poco a la de partida. Y es mucho más simple. Bien, también digo que es cuestión de habituarse. Eh, de todas formas... Si ahora vamos al sistema y le digo, bueno, ni lambda, ni la demostración, ni nada, dime cómo lo, lo demostraría. Eh, busca en tu librería cómo puedo hacer la demostración. Y me dice, me da solo una sugerencia, dice, inténtalo con esta regla. Bueno, efectivamente, esa regla lo demuestra, pero esta regla que. Es? Si yo me pongo, ¿la regla que La regla lo que me está diciendo es que la negación de la negación de A es equivalente a A. Y como lo que quiero hacerlo es de derecha a izquierda, por eso le aplica MPR, eh, Modus poni Inverso. Es decir, solo la implicación de derecha a izquierda. La de izquierda a derecha, esa no la necesito. Hombre... Uno dice, bueno, ¿para qué quiere una doble implicación y después quitarla? Si yo solo lo que quería era una. Entonces, otra forma de preguntarle, es en lugar de usar, que busque en la librería, que me dé sugerencias. Bueno, mira que ahora no me da una, me da un montón, muchas. Eh, la primera que me da es la de antes, la de... La equivalencia de la doble negación con la fórmula y después quedarse una. Pero mira la segunda equivalencia. Digo, bueno, voy a intentar esta segunda. Bueno, también ha funcionado la sugerencia. ¿Y qué es lo que me dice esa regla? Bueno, pues si me pongo encima la regla que me está diciendo. Pues que A implica no nos A. Exactamente esa es la que queríamos. Pero ya que estamos, puedo darle al botón de la derecha o... Si queréis más a el, el estilo EMA con las teclas de control, si le dais a control T, ahí aparece qué es lo que es la regla. Pero si ahora le dais a return, vais ahí al fichero en donde está la demostración de la regla. Aquí tenemos la demostración de la regla de introducción de la doble negación. ¿Y qué demostración ha hecho? Pues esencialmente creo que esta es nuestra tercera demostración, aquí que es lo que ha puesto el no, no a y esa era más o menos nuestra tercera demostración ya veis que eh, <coughs> donde la tenía aquí, bueno, control P aquí la tenía que era nuestra Tercera demostración supone, en fin, en lugar de usar H1, H2, pues usa unos nombres más mnemotécnicos. HA es la hipótesis A, HNA es la hipótesis NOA. Pero al fin de cuentas es nuestra tercera demostración con número o sin número. Que se llame H1, que se llame HA, es lo mismo. Aquí tenemos ya nuestra sexta demostración. Bien. Eh, también podemos hacer, porque aquí hemos hecho, por un lado, la declarativa a partir del tema. Hemos llegado a la funcional, hemos buscado en la librería, pero también podemos hacer la demostración hacia atrás, en lugar de hacerlo hacia adelante, hacia atrás, aplicando táctica. Bien, aquí tenemos que demostrar una negación. La negación, al fin de cuentas, es lo mismo que una explicación, entonces voy a usar... La táctica de introducción. Eso es lo que he puesto en la línea 56 y cuando la aplico, ¿qué es lo que hace? Pues introduce la hipótesis H2 y falso. ¿Y ahora qué táctica es? Hombre, ¿tengo que conseguir falso? Como no P es P implica falso, pues entonces exactamente lo que tiene que hacer es aplicar H2 H1 y con eso ya tenemos la demostración. Bien, si simplificamos otra vez, pues esto nos va a dar la de lambda cálculo que hicimos antes. Y ahora vamos a las demostraciones automáticas. ¿Cómo la obtengo? Pues le digo que me dé indicaciones para demostrar y me da dos. Dice a ver si funciona la autología. La autología funciona. A ver si Fini funciona. Fini también funciona. Y ya tenemos nuestras nueve demostraciones. Ya he dicho que esto era esta regla que está en el tema 2 de lógica y todo esto, bueno, pues así el tema 2, el curso entero, tenéis aquí el enlace y poco a poco pues vamos añadiendo eh, teoremas nuevos, nuevas demostraciones, la última que acabamos de añadir es el 235, aquí tenéis el enlace al código, si le dais al enlace, bueno, pues dentro del mismo repositorio el que quiera el código aquí lo tiene. También un enlace a la sesión con la teoría que hemos visto en la red para poderlo seguir sin necesidad de instalar. Esto tarda un poco en Cargalea y mientras, bueno, también os recuerdo que hay un enlace conforme lo estamos desarrollando se va escribiendo el libro aquí está la versión de hoy vamos exactamente por la regla de la introducción y igual que en el repositorio pues hay un enlace al código un enlace a la sesión y un enlace al vídeo cuando estará cuando esté cuando termine la grabación aquí ya tenéis eh, bueno aquí perdón aquí bueno, aquí lean en la web ya tenéis eh, el enlace ¿Lo ven? el enlace en la, en la red y bueno, pues por coger la última veis que conforme se va navegando pues se introduce, se elimina y podéis hacer esta demostración, demostraciones alternativas, y en los comentarios pues, pues podéis hacer sugerencias o plantear cuestiones. Y eso es todo por hoy.